Cierto día encontré una frase que me hizo vibrar por dentro, resonó dentro de mí. Me llamó poderosamente la atención, me movió. La frase dice, si quieres ver un milagro, perdónate a ti mismo o perdónate a ti misma. En ese momento, sentí de nuevo, como en otras ocasiones me ha ocurrido en mi vida, que un relámpago me alcanzaba. Que, como decimos en Colombia, me cogía la luz, o me alcanzaba la luz. Y me hacía resonar y me hacía retumbar por dentro y generó un momento de iluminación, pero acompañado de un remesón, de un estremecimiento. Esa frase hizo resonar dentro de mí uno de los procesos más complejos que he tenido en mi vida. Yo he perdonado, yo he pedido perdón, he hablado sobre el perdón, tengo un video sobre el perdón, ya de los primeros que hice y aquí te lo puedo dejar para que lo veas si quieres. Pero quiero contar en este video que a mí lo que más me ha costado en el tiempo es perdonarme. Por eso la frase recaló en mí y me hizo mucho sentido. Me hizo sentido mi vivencia de que me ha costado perdonarme por errores que he cometido. Y porque a la vez cuando he logrado hacerlo he ido avanzando en perdonarme, he visto los milagros. Me he sentido volar, me he sentido ser. Me ha ayudado a comprender lo que tal vez antes había leído e incluso escrito yo mismo. Que mi libertad me la doy yo y que está ligada a las propias consecuencias de mis acciones y que en otras palabras, mi libertad la define mi conciencia. Y pues una de las formas de vivir esa libertad está en la conciencia que tengo sobre mí y por ejemplo en la experiencia de ser capaz de perdonarse. Y pienso que la dificultad de, de perdonarse a uno mismo tiene que ver totalmente con la forma en lo que nos concebimos a nosotros, en la que nos vemos. El valor que tenemos sobre nosotros y en profundidad, cuánto nos amamos y cuánto confiamos en nosotros. Mira, el mundo se nos hace duro y hemos caminado adoloridos y dormidos, en gran parte... porque el sistema en el que hemos creído, crecido eh, no, es, no, no es familiar con nuestra esencia. El mundo en el que crecimos muchos en medio de la ciudad y no solamente los muros y las paredes y sus estructuras, sino la forma de pensamiento que se edifica allí también, que es diferente a la forma de pensamiento que existe en medio de la naturaleza. Aquí donde estoy, ustedes ven atrás unos árboles viejos. Yo estoy viendo el cielo y las nubes pasar, un cielo azul, con algunas nubes como motas de algodón que van volando. Aquí hay otra forma de pensamiento que la vida ilustra. En la ciudad es una totalmente diferente. Nuestra esencia corresponde a esta forma de pensamiento. Y la que hay en las ciudades y en el sistema no nos es familiar, pero crecemos en ella con tal presión, digamos, que se nos hace normal. Se nos hace normal y nos acostumbramos allá. Y hacemos nuestro esfuerzo de que nuestra mente se acople a ese sistema y trate de hacernos fluir en él. De ese sistema es de donde tomamos las concepciones sobre nosotros mismos. Y dado que son concepciones alejadas de nuestra verdadera esencia, pues lo que aprendimos allá sobre lo que somos está alejado de lo que de verdad somos. Y de ahí viene el punto. ¿Cómo haces para amarte a profundidad y de verdad si en realidad no sabes lo que eres? Si estás amando una idea sobre ti reciclada, copiada y pegada de lo que ha sido el entorno en el que crecimos. Copiada y pegada de las ideas que han tenido nuestros padres o las personas con las que crecimos, porque ellos también las asumieron de ese sistema. ¿Cómo hago yo para encontrar un verdadero fundamento de lo que soy, para amarme a profundidad? Si tengo esa concepción un poco vacía. Y luego, ¿cómo hago para perdonarme y decir, hey, okay, Jaime, deja ir, déjalo ir, esas experiencias que pasaron, estamos para aprender, Hace parte del camino las equivocaciones. ¿Cómo hago para perdonarme y continuar si cuando quiero hacer ese perdón me enfrento frente a la imagen, esa imagen que tengo de mí que ha sido concebida por las expectativas que tenían de mí? Pero ojo, no quiere decir esto que la dificultad es, es por los otros o que es culpa de los otros, no. Lo que pasa es que para mí en mi experiencia, perdonarme se convirtió en un proceso de darme cuenta de lo alejado que estoy de mí o de lo poco que me conozco en esencia. Entonces trascendió el hecho de la equivocación, trascendió el hecho de lo que pasó con los demás y se convirtió en el hecho de asumirme a mí desnudo. Arrancarme envolturas, buscarme en lo profundo y ver por qué yo podía confiar en mí de nuevo, por qué yo puedo amarme y por qué podía dejar de identificarme con esa persona que cometió un error o hizo sufrir a alguien más o no cumplió unas expectativas. Perdonarse es un proceso de redescubrirse. De soltar no solamente la carga de la culpa que tal vez tienes, sino también a veces la carga de lo que creías que estaba bien y que estaba normal. Perdonarse es hacer un divorcio de muchas ideas preconcebidas. Hacer ese divorcio para llegar al fondo a la idea original de lo que somos, del ser, de que somos seres de amor. Incluso para darnos cuenta que el hecho de que yo pueda continuar y dejar atrás lo que pasó no porque le eche tierra y listo aquí no ha pasado nada sino porque asuma una responsabilidad y diga ok esto se trata de los caminos de aprendizaje que elegimos más que verlo como errores o equivocaciones se trata de que tú y yo tenemos en nuestras manos la posibilidad de elegir nuestros caminos de aprendizaje y de una u otra manera consciente o inconscientemente elegimos irnos por esos que tal vez nos causaron dolor y causaron dolor a otros. Si me quedo culpándome, tal vez me quede en un bucle ahí patinando y dando vueltas sobre lo que fue y cómo pudo haber sido. Pero si asumo una responsabilidad, podré llegar a decir, bueno, este es el camino de aprendizaje que elegí. Y lo más importante de ser consciente de que son caminos de aprendizaje es reconocer mi valor desde la capacidad de aprender. Si son caminos de aprendizaje es porque yo tengo la capacidad de aprender. Y si tengo la capacidad de aprender es porque seré capaz de convertir Digámoslo, esa mierda en, el, en abono. Así como hace la vida, como hace la tierra. Esa mierda de experiencia será abono para seguir floreciendo. Yo podré hacerlo porque tengo la capacidad de aprender. Y porque yo no soy la mierda y tampoco soy la tierra. Porque yo soy la semilla que puede florecer y dar fruto a partir de ella, a partir de la tierra y a partir de esa mierda. Entonces me separo, ahí es bien el divorcio. No soy la mierda, no soy la tierra que tal vez me dijeron que era, no soy la mierda del error, soy una semilla con una memoria, con una esencia y con una pertenencia superior, mayor, profunda, trascendente, con la cual me encuentro gracias a haber sido enterrado en algunas formas de pensar y gracias a haber sido cubierto con la mierda que tal vez yo mismo llamé a mí, pero allá profundo me doy cuenta porque me culpo, porque, Dios mío, ¿cómo vuelo tan maluco? ¿Cómo es que tengo este olor fétido? Y solo en la reflexión llego a darme cuenta que yo no soy esa mierda ni soy ese aroma. Que soy mucho más porque tengo la posibilidad de tomar eso y convertirlo en mi crecimiento. En aromas deliciosos, en esencias, en colores espléndidos, en experiencias fenomenales e inolvidables para otras personas también, en que puedo dar fruto porque esa es la pertenencia profunda, mi memoria de origen, ser semilla y dar fruto. Perdonarse es desengañarse. Es una oportunidad para darnos cuenta de lo que no somos y de lo que sí somos. Necesita valentía como todo acto frente a la verdad. Para mí, los actos que más exigen la valentía son esos, ponerle la cara a la verdad. Y perdonarse es un momento de darle la cara a la verdad. Entonces te exige valentía. La valentía que en principio tal vez sientes que no la tienes, pero sientes que no la tienes porque te concibes desde esas percepciones antiguas y que en gran parte no son verdad. Y entonces no encontrar la valentía ahí te hace escarbar, ir más profundo, hasta encontrar tu verdadera esencia, la memoria dentro de tu semilla, hallar lo grandioso que eres, hallar la memoria de pertenencia, de esencia, de origen y de propósito que tienes, y ahí sí te das cuenta que tienes la valentía. Y desde ahí comienzas a surgir otra vez y con esa capacidad de transformar lo que pasó, lo que te rodea y florecer. Perdonarse es exigente. Ya no lo veo como fácil o difícil, no, simplemente es un proceso y es exigente. Siendo un proceso necesita el tiempo, el camino. Pero saber hacerlo es darnos cuenta de que es la oportunidad de ir muy hacia adentro.